La Policía Nacional le informó el pasado fin de semana el aplazamiento de un hombre a quien acusan de propinarle heridas de arma blanca a otros dos en el sector Ugamba de esta ciudad de San Francisco de Macorís Se trata de Junior Martínez Díaz conocido como Junior Félix de 23 años de edad, quien reside en el referido sector El detenido está siendo acusado de herir a puñaladas a los nombrados Víctor Antonio Acevedo y Luis Manuel Rodríguez, conocido como el menor. Al Supuestamente se le ocupó a la hora de su detención un cuchillo de aproximadamente 10 pulgadas. NTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.